Hola a todos y bienvenidos a Football Therapist para el segundo episodio de esta, de esta serie sobre la metodología de la cantera del Dinamo Zagreb. Así que si no has visto el primer episodio todavía te aconsejo que lo hagas antes eh, de ver este. ¿no? Hoy seguiremos tratando el fútbol eh, de forma científica, sobre todo porque el fracaso de un jugador de tanto talento como Alilovic se explica precisamente por la comprensión del juego y la evolución de la metodología de la cantera del club croata. ...que se actualiza regularmente, sobre todo por este, por este tipo de fracasos, ¿no? Porque ¿cómo se explica que una formación tan buena no haya permitido a Alena un jugador que, que tenía uno de los mejores talentos brutos del mundo, imponerse al más alto nivel?... Como en el caso de Ante Antekoric, el antiguo director de la cantera, Romeo que explica que se trata en primer lugar de una cuestión de mentalidad, un aspecto que ha venido ahora a unirse a la técnica como principal criterio de, en la captación de, de talentos jóvenes en, en el Dinamo, club que impide, club que impide, que impide de, desde entonces que los padres de, de los jugadores asistan a, a los entrenamientos de, sus, de, de su hijo para, para que esté... Juegue para sí mismo y no para sus padres. Pero Romeo Jotzak también se considera responsable del fracaso de Ale Alilovich, al más alto nivel. Ya que el exjugador de la Barça y de la AC Milan todavía tenía una, in una inteligencia de juego poco desarrollada cuando se incorporó al primer equipo de del Dinamo, de Zag de, del Dinamo Zagreb. La razón no se le corrigió lo suficiente durante sus años en la, en la cantera, aunque siempre acababa regateando a, a todos su, sus compañeros en los entrenamientos. En sus eh, edades tempranas era incluso más impresionante que Luka Modric, nos dice Romeo Yotzak. ¿Por qué debería haber sido corregido entonces? Simplemente porque a menudo tomada, tomaba malas decisiones, pero como al final se salía con, con la suya debido a su calidad técnica, los entrenadores no solían corregirle. Un ejemplo, existe la posibilidad de, de que un pase vaya directamente a la portería contraria, pero Alilovic prefiere con, conservar el balón y, regate, y regate, regatear a tres jugadores antes de marcar. Al final, sí, hay gol, pero el equipo podría haber marcado antes y con menos riesgo, ¿no? De hecho, antes de irse, a, de, irse de Croacia, Alilovic nunca había tenido verdaderas dificultades sobre el terreno de juego, ya que, aunque tomara malas decisiones, su magnífica zurda podría compensarlas después, por lo que, además de esas correcciones que habrían sido necesarias... Romeo Jotak sabe ahora que también se le debería haber pedido que utilizara su pie derecho más a menudo, ¿no? La razón, eh, bueno, solo, solo un, unos pocos jugadores, entre miles, lo, logran sobrevivir al más alto nivel utilizando su buen pie en, en, promedio, no, um, en promedio 9 de, de cada 10 veces, como, como Lilovic. Los, los mejores ejemplos siendo Robben, Messi, Di María, Bale, Neymar... Utilizar casi, solo un, casi un solo pie fue, en efecto, eh, suficiente para Lilovich, pero solo hasta un cierto nivel, porque, por desgracia para él, eh, parece imposible cambiar sus hábitos de forma signif significativa una vez en el mundo profesional. Por ello, el Dinamo Sacre. Actualizó desde entonces su metodología, lo que ocurre de, de todos modos cada cuatro o cinco años, para evitar, una, eh, para evitar una segunda situación similar. Por eso los entrenadores deben asegurarse de que se utiliza la pierna mala en, en las situaciones en las que el juego lo exige. Y Esto desde una edad muy temprana, interrumpiendo los partidos de entrenamiento cuando sea necesario. Así que no se trata solo de tomar la decisión correcta, sino de elegir el pie correcto y el gesto eh, adecuado para ejecutarla. ¿no? Y para que esto tenga éxito, la técnica debe entrenarse desde una edad temprana e inicialmente de forma aislada. Si bien el hecho de que lo, los croatas jueguen al, al fútbol desde muy jóvenes puede, puede explicar esta temprana captación por parte del Dinamo, eh, bueno pues eh, también puede explicar el deseo de, eh, de no dejar que estos jóvenes eh, desarrollen malos hábitos que, que son difíciles de, de cambiar después esto también podría ser una, una razón de, este, de, esta, de esta de esta temprana captación ¿no? Y ese enfoque recuerda al método curver eh, inspirado en el del fallecido entrenador holandés, eh, neerlandés, eh, perdón, Bill Kerver, eh, Bill en eh, donde el dominio del balón está, está en la base de, de su pirámide. ¿no? Por ello, no es casualidad que el Dinamo Zagreb traiga regularmente a los entrenadores del grupo eh, curver Coaching a los pies del Estadio Maximir, para poder ampliar su gama de de ejercicios y, y drills que mejoran la técnica de sus jóvenes jugadores. Aquí un esquema del programa de, de formación, de desarrollo del Dinamo Zagreb en el que podemos ver sus, di sus diferentes fases. Sobre todo este fundamento de que lo, lo ideal es trabajar primero la técnica antes de tomar decisiones, siendo fundamental el, el, el aprendizaje de los gestos hasta los 14, 15 años. En lenguaje científico, esto se llama el entrenamiento de los programas motores. Y aunque la imagen de, una, de, de un ejercicio para entrenar a la chilena con una gran colchoneta que incluye en mi primer vídeo os puede venir a, a la cabeza ahora mismo, estos procesos de aprendizaje motor no se limitan al control del balón, ya que la técnica de carrera también se trabaja en esta primera fase. Cuanto más temprano se aprenda un movimiento, más temprano se podrá aplicar correctamente en el juego. En cuanto a la táctica, realmente se empieza a aprender a partir de los 13 años, porque antes de eso, las exigencias de los entrenadores son bastante generales. No importa cuál sea el, el marcador, los equipos de la cantera deben querer el balón y salir jugando desde atrás. Eso no impide que los entrenadores corrijan la, las decisiones de sus, de sus jugadores en, en, antes de, de esa edad, sino olvidar que los jugadores pueden apre, aprender jugando en los entrenamientos, e incluso desde una edad muy, muy temprana. Las numerosas situaciones de 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2 y 3 contra 3 que se trabajan con regularidad en las primeras categorías pues pueden ser en, en sí mismas lecciones tácticas, ya sea en cuanto a la posición, la ubicación, y la o sea, el perfil y la ocupación de los espacios o en cuanto al marcaje, el desmarque o la, la fijación de un, de un rival. Por lo tanto, independientemente de las categorías que se haya saltado a Alen Linovich para encontrarse en el primer equipo a los 16 años, su formación técnica y táctica no fue completa, ya que debería haber durado una, unos cuatro años más en la cantera. Sin duda, es mejor entonces asegurarse de que los jugadores que den el salto a, a la siguiente categoría antes de lo previsto, no sufran una falta de conocimientos y habilidades técnicas. Eso es todo para mí. No olvides en suscribirte a mi canal para no, para no perderte contenidos similares. Y si te ha gustado el, el vídeo, no, no te olvides de darme un like, decírmelo en los comentarios eh, y compartir el vídeo con alguien que conozcas. Me ayudaría mucho. Más de lo que crees. ¡Chao!